Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los estamos contando como primicia Antes de iniciar con nuestras noticias y como siempre no se les olvide activar la campanita de notificaciones para tener presente todas nuestras noticias día a día compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales y por supuesto suscribirse a este canal Ahora sí, arranquemos Nadando contra la corriente y sin importar las consecuencias, Nicolás quiere aplicar una vacuna cubana no aprobada contra el contagio de la pandemia a niños. La advertencia de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela es la siguiente. De manera urgente y por medio de un comunicado, exhortó al Ministerio Popular para la Salud a reconsiderar esta medida ya que este biológico no ha sido aprobado por la OMS o por ningún ente regulatorio internacional con competencia. Por eso alertó a la Academia Nacional de la Medicina de Venezuela sobre la gravedad que se aplique la candidata vacuna cubana contra el contagio de la pandemia, Abdala Anil. De hecho, el doctor Enrique López Loyo, presidente de la entidad a través de un comunicado y unidades Urbina Medina, secretario académico, se exhorta al Ministerio Popular para la Salud a reconsiderar esta medida, ya que no existen las garantías suficientes para el dicho procedimiento. Luego de las afirmaciones por parte del gobierno dictatorial de Nicolás ante el anuncio oficial de vacunación de niños y adolescentes por el candidato a la vacuna Abdala, una vez más, la Academia hace un exhorto al Ministerio Popular para la Salud a reconsiderar esta medida. Insistimos en ser prudentes, ya que este biológico no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud o por ningún ente regulatorio internacional con competencia en esta materia. Recordemos que la administración del candidato a vacuna Abdala debe ser considerado como un estudio experimental, como tal debe estar basado en un protocolo que cumpla con todos los requisitos éticos, científicos y legales nacionales e internacionales necesarios, así reza el escrito. Después aclara que los participantes deben estar conscientes de que participan de una manera voluntaria en un experimento y debe haber constancia de un consentimiento informal. Es mucho más grave si se administra el candidato vacunal a niños y niñas adolescentes. La vulnerabilidad de los menores, los aspectos concernientes a su participación en la toma de decisiones y la asimetría en su relación con los adultos generan cuestiones éticas y particulares y subrayan la necesidad de que esta población reciba atención especial. Continuando de manera reglamentaria, el desarrollo de investigaciones con menores implica la adopción de altos estándares científicos y éticos, Además de que es prioritario tomar en cuenta sus necesidades y características individuales así como sus patrones de pensamiento, sentimiento y actuación en diferentes etapas de desarrollo. Luego de ello, adicionalmente, algunos aspectos de los niños como la falta de capacidad para dar su consentimiento y su vulnerabilidad generan cuestiones éticas particulares que hacen que los cuerpos regulatorios insistan en que los niños deben recibir atención especial. De acuerdo a los resultados, la investigación biomédica en seres humanos debe concordar con las normas éticas y científicas internacionalmente aceptadas, así como también las leyes y reglamentos vigentes en el país, lo remarcó así la Academia Nacional de Medicina. Las decisiones deben ser basadas en una evaluación de los posibles riesgos y en un conocimiento razonable de los posibles beneficios. Luego de que se realicen estos procesos, el análisis científico debe considerar los resultados obtenidos en experimentos previos, tanto en animales de experimentación como pruebas clínicas en voluntarios humanos. Hablando con conocimiento de causa, la Academia Nacional de Medicina ofrece su asesoría científica para la selección de vacunas que hayan demostrado seguridad y eficacia. De igual manera expresa su preocupación ante la introducción en la población venezolana de productos de dudosa credibilidad científica. El Profesor Nicolás, junto con la cúpula chavista, anunció que para octubre podrían empezar a vacunar contra el contagio de la pandemia a los niños y jóvenes de Venezuela con la dosis cubana de Abdal. A pesar de que la OMS no aprobó el uso de la inoculante y que organizaciones en Venezuela cuestionan su efectividad, no se puede improvisar sin los debidos protocolos. Así como vamos, es bien probable que ya para octubre el ensayo clínico en niños y niñas de Cuba esté completo y es probable que podamos empezar a vacunar a los muchachos de las escuelas y el diseño. Según ellos dicen, vamos a avanzar en un plan, pero un plan perfecto. Lo dijo Nicolás en una locución transmitida por la televisión estatal venezolana. Las autoridades venezolanas el pasado martes comenzaron a vacunar a la población contra la pandemia con la candidata vacunal cubana. Un lote donado por La Habana llegó a Venezuela en días recientes y fue incorporado al plan de vacunación masiva del régimen. Recordemos que ambos países suscribieron un contrato para que el suministro de 12 millones de dosis llegaran en los próximos meses. Aunque algunos venezolanos y sectores de la oposición habían expresado reserva sobre la falta de información de la campaña de vacunación, por último, resaltaron en Twitter en que el equipo de comunicación del líder de la oposición, Juan Guaidó, anunció lo siguiente. Ahora los venezolanos estamos en total indefensión y sin posibilidad de elección ante la imposición de Producto Biológico Abdal, sin aprobación de la OMS. Exigimos vacunas aprobadas para todos. Esto finaliza con una total preocupación, ya que Nicolás de manera arbitraria termina haciendo lo que se le da la gana, sin importar a quién se lleve por delante. Debe tener alguna contradicción con dicha vacuna y esto no sería con una o diez personas. Esto afectaría a miles, incluso a millones de venezolanos. Y bueno amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Como siempre es un gusto poder compartir estas noticias. No se les olvide suscribirse al canal, compartir la noticia eh, y este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que este tipo de noticias no la pierdan de vista.